En Photoshop podemos ocultar y desocultar la pantalla de bienvenida y este paso es muy sencillo. En Mac te vas de manera directa a Preferencias, Generales y si estás en PC, Control-K. Aquí vamos a activar la opción que dice Desactivar la pantalla de inicio, damos clic en OK. Cerramos, volvemos a abrir el programa y esta pantalla va a desaparecer. Si la queremos otra vez recuperar de manera directa, Control-K, desactivamos la opción, clic en OK. Y de igual manera, tienes que salir del programa, volver a entrar y ahí la tienes. Así de simple y sin rodeos. Suscríbete a mi canal y nos vemos en la siguiente lección.